Continuamos con la línea de ayuda y Brenda Casas. La siguiente pregunta viene de José. Brenda, estoy interesado en refinanciamiento. ¿Cuál es ese proceso? Muy buena pregunta, José. Por lo general hay dos motivos para refinanciar, bajar el pago o sacar dinero. Si quieren bajar el pago, debemos considerar el interés y también si tienen el llamado mortgage insurance o seguro hipotecario que se puede eliminar. ¿Y qué es este seguro? El seguro hipotecario es un pago obligatorio mensual para los compradores que tienen menos de 20% de cuota inicial o down payment. Este seguro protege al banco en caso tal de que el comprador no pueda continuar pagando la casa. Pero si su casa se ha valorizado más del 20%, podemos refinanciarla y eliminar el seguro y así bajar el pago mensual. Y esto sería un gran ahorro. Oh, definitivamente, pueden ahorrar mucho dinero. También tenemos que tener en cuenta que cambiando un nuevo interés, el pago les bajará suficientemente para considerar una refinanciación. Llame ahora mismo al número en pantalla, visítenos en nuestra página de Facebook y recuerden que las primeras 50 llamadas obtendrán un crédito de mil dólares hacia el costo de cierre.